Entonces, Walter, um, uh, hemos estado entrevistando a, a varias personas en, en Huigalpa y esta zona sobre lo que pasó en um, el tiempo del fallido golpe de estado en 2018. ¿Qué fue su experiencia durante ese tiempo aquí en Lóvago? Bueno, en principio algo muy triste, amargo, recordar esos días es recordar muchas experiencias dolorosas que vivimos aquí en la familia. Recordar cómo se vinieron a implantar aquel 9 de mayo del 2018 esta gente que se, que se autodiamaba Anticanal, liderados por estos señores, eh, Meardo Mairena y la Francisca Ramírez. Vinieron un 9 de mayo aquí a la comunidad a instalarse apoyados con otros ciudadanos del municipio de Coyapa, este recordar toda esa mala experiencia, y es muy triste, muy triste, muy doloroso, todo lo que sufrimos nosotros aquí en la, en la casa, la familia, los niños, las personas adultas. Desafortunadamente, después de... Después de todo eso que vivimos, uno de nuestros adultos mayores, por toda la situación, eh, por sus emociones y, y su situación, pues falleció. De manera natural, pero sí, todo eso lo conllevó a que él, él, él se fuera también. Triste eh, ver tantas cosas que, que quisieron hacer, tantas cosas que hicieron con, con la gente, con el pueblo, robo saqueos, muertes, también, que pasaron aquí en esta comunidad, eh, promovida por, por toda esta gente que, que se autodiamaba los anticanales o los no canales. Recordar esa, no, esa noche del 9 de mayo, donde comenzó una historia que, que parecía que nunca se iba a dar. ¿Qué pasó? Eh, ellos venían... Ellos fueron a una marcha o una protesta a Managua, gente de, la, de las comunidades del lado de, de, de Nueva Guinea, los que, se, los que se, se decían llamarse, pues los anticanales. Después de eso, eh, a eso de las 7 de la noche, de ese 9 de, ese 9 de mayo, eh, gente de la, de, del municipio de Acoyapa, de la parte urbana, los estaban esperando aquí en el puente de Loa. Cuando ya sabían que ellos se estaban acercando, tres, cuatro camiones se estaban acercando hacia la comunidad, comenzaron a quemar llantas en el puente. Eh, habían como aproximadamente unos siete, ocho vehículos ese día, esa noche, eh, y esperando a toda esta gente. En un momento que ellos llegan, dos camiones se paran este, frente a la casa y dicen que van a quemar la casa junto con toda la familia adentro. En una, en una actitud de, de, de odio, de, de, de rabia, de cólera que traían de, de, de, de esa marcha. pues Me supongo que muchos venían tomados por sus actitudes que traían. Eh, eh, esta casa fue señalada por, por esta gente por no opinar con, como ellos, claramente. Y entonces ese, esa noche a las 8 y 15, si no mal me recuerdo, ellos dijeron este, nosotros poníamos una, una bandera en la parte del, de, superior de la casa, entonces que iban a quemar la bandera con toda y la casa. Entonces, ¿La bandera del frente? La bandera del frente sandinista, siempre ha permanecido en la parte superior de, de, de la casa, entonces al verla, eso los motivó o, o decían ellos que había que quemarla, que había que quemar la bandera y que quemar la casa también. A ellos no les importó si habían personas, si habían seres humanos. A ellos no les importaba si habían niños, personas adultas. Aquí, hay, aquí habitamos aproximadamente 12 personas en esta casa, una casa multifamiliar. Este, no les importó eso. A partir de ahí comenzó una pesadilla para muchos de, para muchos de nosotros en el país y para nosotros en, en esta familia. Fue una pesadilla. A partir de ahí, no había noches de tranquilidad, no habían noches de paz, no habían noches para descansar, eran noches que no sabía qué es lo que ibas a pasar, qué es lo que ibas a vivir, que si ibas a amanecer vivo el siguiente día. Eran esas noches que, que tenías que, que estar sentado en tu cama esperando qué pasaba, buscando un refugio donde no te pasara nada por todo lo que se oía fuera de la casa, por todas las bullas, los escándalos y las cosas, hasta las balaceras que se daban fuera de la casa, donde acusaban muchas veces en las noticias que nosotros medio mirábamos porque no podíamos poner los, los, los canales en eh, las noticias, porque éramos asediados, eh, venían a golpear la, las puertas de la casa, o si no tiraban piedra encima de la casa. Eso, todas las noches pasaba eso. Todas las noches era una. era triste. O sea, era... ¿Sintieron amenazados? Sí, siempre. Esos tres meses fueron tres meses de amenaza, de cárcel. Fuimos casi encerrados. No podíamos salir, no podíamos salir a la parte del frente ni a la parte de atrás. La ¿Y, qué, ¿Y qué vieron aquí en el, en el puente de Lóvago? ¿Qué, qué vieron? Ahí este, ellos cerraron el tráfico, lo cerraron, cobraban peaje por, a la gente por ir, venir. Este, ahí era su punto para robarle a la gente. Ahí hacían cualquier tipo de sanganada al pueblo. Alguien, alguna gente me han comentado que en esta escuela que es vecina de su propiedad um, lo ocuparon como su base de operaciones y mantuvieron gente secuestrada y lo maltrataron y, y tenían armas. ¿Es cierto eso? Sí, sí. Era, era el centro de operaciones. La, la escuela y el comedor infantil que nosotros conocemos era el centro de operaciones de ellos. Era... Era la cárcel, era la bodega, era este, la logística, donde estaban las logísticas, apoyados por gente también de la misma comunidad que, que, se, que, se, que vivían su, su pensamiento, digamos. Este, ahí la escuela golpeaban a muchas personas. Recuerdo a un, a un amigo de Acoyapa también, que lo agarraron, lo desnudaron, lo hicieron correr, lo pintaron y después los metieron a la escuela, lo golpearon, lo maltrataron. Y nosotros solo escuchábamos los gritos, impotentes porque no podíamos hacer nada. Impotente yo porque sí lo conocía. Un amigo también, por tener el pensamiento diferente a ellos, por pensar, este, llevar la ideología sandinista o el pensamiento sandinista. Lo agarraron, lo bajaron de un camión. Porque él iba hacia Managua a, a entregar un queso con otras personas. Lo bajaron del camión, lo desnudaron. Eh, lo hicieron correr, le tiraban morteros. Lo pintaron y lo pasaron ahí a la escuela. Ahí donde lo maltrataron. También recuerdo allá por el suceso de Morrito. Después de lo que pasó de Morrito, trajeron a los policías. Y se escuchaban los, los, los gritos. Los, los secuestrados. Sí, trajeron, los, per... los trajeron ahí, a, aquí a la escuela. Entonces era su centro de operaciones. Ahí pasaban cualquier tipo de cosas. También. Sí. Mucha gente dice que aquí quien estaba al mando fue Medardo Mayreina y en otra parte la, la Francisca Ramírez. ¿Usted puede averiguar eso? ¿Puede confirmar eso? Sí, ellos eran, eran los líderes. Ellos venían cada cierto tiempo aquí a la, la... La Ramírez bueno, también vino aquí. Ella vino antes, antes a la comunidad. Vino antes. De que se implantara el tranque aquí a la comunidad. Y posteriormente, ya cuando estaba el tranque, ella estuvo consecutivamente igual como Medardo Mairena. ¿Y qué hacían ellos? Ellos eran los jefes, venían a dar sus órdenes a sus esbirros. Estaba y entregaron armas y dinero y ese tipo de cosas. Claro, todos. Ellos eran los que buscaban cómo financiar toda esa situación que se daba, aparte de todo lo que. Eh, traían queso, traían frijoles, traían provisiones, traían dinero y siempre la dotación de, de sus armas para toda su gente. Todavía recuerdo, o todavía todas las noches de, de, que vivimos, es el, el coraje, la cólera, el malestar de que esta gente todavía anda haciendo muchas sanganajas en el país, todavía hablando, todo hablando diciendo contra este gobierno, contra el Frente Sandinista, contra el pueblo de Nicaragua. Y esto yo no lo voy a olvidar porque aún hay noches que mi niña, la más pequeña, se despierta asustada. Y eso para mí es lo que más me ha calado. Mis dos niñas, el sufrimiento que todavía tienen, la, la, la, la, que no han no podido superar esa situación. Y, y es irrecordable. Pues. No, no, no. Ese sentimiento de, de, de que, que tengo muy allá, en, en el fondo, de recordar esa, esa, esa mala experiencia, esa, esa pesadilla que vivimos por tres meses, esta familia, que no sabíamos si íbamos a amanecer el siguiente día. ¿Cómo es que ustedes lograron escapar? Que no, no, no le maltrataron directamente a ustedes. En el caso mío, en mi caso, pues, eh, yo pude salir, Pude salir este, escondido, pude salir escondido 12 días antes de que se que desmontaran todo, 12 días, en mi caso, porque el objetivo era yo, no era tanto la familia. El asedio era por mí, porque yo he participado este, como Frente Sandinista, entonces era yo el objetivo y yo pude este, escapar una mañana. Este, hacia Cuigalpa, eh, un poco mi vestimenta cambiada, una camisita ahí humilde, botayule, un sombrero, eh, barbón, y pude salir y escapar hacia Cuigalpa, retirarme, y el resto de la familia eh, pudieron irse hacia coyapa ellos no los querían dejar salir, eh, porque yo estaba aquí. Ellos decían que yo estaba aquí todavía, pero a ellos alguien les dijo, porque por la vigilancia que mantenían, que yo ya no estaba en la casa. Que yo ya no estaba en la casa. Y entonces pudieron irse hacia Coyapa, mi, mi suegra, mi suegro, eh, unas cuñadas. Cuando yo salí de la casa, ya la casa dejó de ser eh, más asediada, menos asediada. O sea, ya yo no había muchas molestias. Porque fue, era, el objetivo era, era conmigo. O sea, no era con, con toda la casa, sino con, era, era conmigo. Pintaron la casa, venían a, a golpear la, en las noches. Eh, entraban aquí, a esta parte de, de atrás de la casa. Y bueno, y, y aquí eran, eran sus, sus lugares para circular. Ellos tenían caminos por la parte de atrás de la escuela, el centro de salud, el puesto de salud lo ocuparon también, la escuela, el puesto de salud, el comedor infantil, todos esos espacios públicos que, que, tienen, que se tienen en la comunidad, ellos los ocuparon como sus puestos de mando. Okay.